¿Eh? Villalona. Bueno, tenemos este video, ¿verdad? Eh, que se hizo viral. Ayer. Se hizo viral, sí. No, yo entendí otra cosa. Y, se hizo viral y fue un video, ¿verdad? Que haya, ha traído mucha eh, reflexión y mucha crítica. Vamos a ver. Ellos, Lizardo. audiencia que se conocería este martes en el Palacio de Justicia de la provincia de Monseñor Noel, varios privados de, de libertad descenificaron una pelea con las autoridades de ese lugar, donde varias personas resultaron agredidas. El incidente inició luego de que los jueces que integran el referido tribunal decidieron aplazar la vista, la, la vista debido a que el representante legal de uno de los imputados no se presentó a la sala. En el video se observa el momento donde los privados de libertad y los miembros del ejército intercambian golpes. ejército de la República Dominicana. Eh, los internos son acusados de atracar a mano armada una estación de combustible ubicada en el Mango de Pepe, en, en el municipio de Bonao. Esto es ilegal. Esto que ocurrió ahí es ilegal. No se puede eh, violentar el, el área de tribunales, ni mucho menos frente a los jueces. Y por eso tenemos la información de que ya se le dictó un año de, de, de prisión como medida de coerción contra estos, eh, estas personas, estos apresados que escenificaron ese bochornoso acto en Bonao. Mm. Señores, si eso hubiese sido, si eso hubiese ocurrido, En Estados Unidos no queda uno. Y ahí le dieron golpe a esos dos infelices. Inmediatamente levanten la mano, lo ponen como un colador. Entonces el ejército, mi glorioso ejército de la República Dominicana... Debe sacar esos barriguces que hay del ejército y, y poner modo de defensa, porque tú sabes que lo, los policías de Estados Unidos, aparte de las armas que tienen, tienen, por ejemplo, picante para los ojos, tienen claro. electricidad. Claro, sí. pero eso, eso es Esos reos, una, no pueden, si, si ven que están, no puede eh, en un tribunal estar sin esposa. Es lo primero. Otra cosa. Saber defenderse. Porque le dieron como una tambora. No, se fue a la trompa. Y un un guardia no está supuesto y se la trompa. Y los otros guardias se quedaron. muñeño. ¿Cómo se quedan? ¿Qué hacemos? ¿Lo a dejar que lo maten a trompa? No, que lo comien? ¿Lo comían? Lo con yuca. Muchachito, como estos viejos barriguces. El candernal. Ver, le dieron una un lío voz, de señores que voz, hay, no, espérese espérense. con todo el respeto que se merece uh -huh. deben renovar al ejército nacional claro. si eso es un tribunal que hay 12 con más de 12 guardias hay, y lo dejan que, lo, que le dieran golpe entonces con eso, con eso que contamos para la, la invasión haitiana <risa> o sea, el, el que es militar está bien que hay fuerte y hay gordo por gordos de todos los lados. No todo lado. esos barrigusos que andan ahí. Con la, panzota. con la panzota. Deben renovar el ejército. Porque hay, hay, si esos presos encuentran un pincho, matan 20 gente ahí. Tuvieron que sacarlo con la policía. O, o, o, debiera ser lo contrario. La policía, los linces tuvieron que llegar. La policía. Oye, mira como eh, debiera ser al revés El ejército más poderoso que la policía. Claro. Y tuvieron que llegar los lince para controlar cuatro delincuentes. Entonces, está bien, usted no le quiere tirar un tiro. Vea, coja los de bate y fusil. No, ellos tienen su macana. Ah, espérate, yo no puedo decir eso. No que, más? No, tú sabes que es una ñoñería que uno no puede decir que le hagan nada a la gente. Que una vez vienen y ofenden a uno. Pero los delincuentes sí le pueden dar a ellos. Yo vi uno que tiró, un. no sé qué fue lo que tiró, no sé sí si fue un zafacón o algo, pero tiró algo. No, y el trompón seco que le dan, que, que hay redondo para el suelo, mareado. Y los otros están quedando mirando ahí el pleito. Entonces, atención, el presidente de la República Dominicana, mi querido amigo Luis Abinader, debe tomar eh, llamar a los jefes de, de, de esos guardias. De los que se quedaron haciendo nada ahí. Y lo sancionen preso igual que ellos. Adiós, ¿cómo te vas a dejar que mate a un compañero? Y si, si esa gente le, eh, logran pasar un cuchillo o algo. Lo habían matado a ese guardia. Claro. Hubo uno que tiró una trompa ciega, de la que cierran los ojos. Sí. Que contó y lo conectó ahí. ¡Uh! Le reseteó el window. Se reinició. Y din, din, din, din, Así, din. Así no. ¿Y qué es esto? La autoridad de que un tribunal negocio y, y, y le pase algo a una jueza o un abogado. ¿eh? ¿Y, qué, ¿Y qué país que estamos viviendo? Eso hay que ponerle asunto a ese meneo que ahora cogen todos los locos que están presos. ¿A querer no, hacer se revelan, su lío? Se revelan. Se revelan. No, no, claro. Eso no puede pasar. No puede, no puede. adiós y ¿Cómo es eso? A, digo, adelante una jueza. Inmediatamente tiene la jueza que meterle 20. 30, 40. Y cuando vuelvan para arriba ratificado, no falta el respeto, que hay en este país. Quieren andar como chivos sin ley, la gente también. Sí. Si sí, usted tiene un problema, porque yo escuché uno de ellos cuando salieron explicando por qué se rebelan. Si usted no tiene un abogado competente y usted se dio cuenta hace rato, cámbielo. Busca un abogado bueno. Que le diga esto así, esto así. Me están diciendo aquí que no cogen el teléfono, la cabina, ¿eh? Activo. Tiene un par de días, los teléfonos. Mm, Chequeo, los teléfonos ahí. Me bueno. están diciendo ahí los muchachones, no cogen los teléfonos.